Quiero ser presidente de México. Mi nombre es Eduardo Ayala Morales. Tengo 15 años radicando aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Vengo de la ciudad de Monterrey, donde estudié eh, Medicina en la Autónoma de Nuevo León. No terminé mi carrera y ejerzo ahora la optometría como profesión. Quiero ser presidente de México porque México es de todos los mexicanos. Necesita México hoy más participación de los ciudadanos. Yo soy un ciudadano que no pertenezco a ningún partido político, ni nunca he pertenecido. Soy padre de cuatro hijos y me mueve las necesidades que hoy mueven a México. Me mueve el amor por México. Deseo la participación mayoritaria de todos los mexicanos. Nuestro gobierno a veces capaz pero insuficiente si nosotros los mexicanos, si nosotros los ciudadanos no nos movemos. Me mueve también la delincuencia. Estamos azotados hoy por una barbarie que parece no tener fin. Necesitamos unirnos para acabar con los males que hoy nos aquejan, la miseria, la pobreza, y todo en orden a la pobre educación que tenemos en México. La educación como cimiento, lo han mencionado muchos, como cimiento y como base del desarrollo de nuestra sociedad. Una educación sesgada, pobre ahora, eh, con muy buenas intenciones, pero insuficiente un llamado a las autoridades también para que vean en los mexicanos que nosotros se cumplan las garantías que nos otorga la Constitución quiero ser presidente para mover a cada uno de los mexicanos partiendo de la diversidad partiendo de que tú piensas diferente a mí partiendo de que tú tienes dignidad como la tengo yo partiendo también de que ambos queremos el bien común de que todos los mexicanos necesitamos el bien común y lo conseguiremos con esa base de diversidad donde todos somos únicos, irrepetibles, diferentes pero que queremos un bien común respetando la dignidad de cada quien de esta forma lograremos una sociedad justa, equilibrada y sólida México necesita llegar más allá te hago una cordial invitación a que participes en esta cruzada una cruzada de paz que comenzará aquí en San Luis Potosí el primero de abril en la Plaza de Armas, a las 12 en punto del día, daré un pequeño mensaje donde, donde diré por qué lo hago y cuáles son los principios esenciales que mueven a esta cruzada. Son 10 puntos esenciales que explicaré en otras ciudades, en Monterrey, en la macro plaza, el día 8 y a la misma hora, explicaré un poquito sobre la justicia, sobre la seguridad pública y la pobreza. Y me iré a los 8 días siguientes, el día 15, a León, Guanajuato, etcétera. Pero los dos esenciales ya los platicamos. El primero es la educación y la segunda es la participación ciudadana, que no es suficiente con el voto del 1 de julio. Es apenas una parte pequeña de lo que debemos de hacer. Tenemos que solidarizarnos unos a otros. La solidaridad como el elemento esencial y que a los mexicanos siempre nos han distinguido. Te invito. Muchas gracias por escucharme. México vale la pena. Muchas gracias.